En Latinoamérica el 85% de las personas no tiene tarjeta de crédito y la única forma que tiene para poder comprar online o en un comercio es o pagando en efectivo o no puede comprar productos como celulares, motos, heladeras, colchones que son productos a veces esenciales y la única creamos una solución donde eh, al momento de pagar en el e-commerce eh, les cobramos a la persona le ofrecemos un plan de financiamiento sobre ese celular, por ejemplo, le aprobamos la transacción, con ese plan de financiamiento nosotros le pagamos a nuestro comercio asociado, por ejemplo, Samsung, y después la persona sí paga, como, como dijiste vos, en rápido pago, pago fácil, o con un débito en la tarjeta de débito que, que le hacemos todos los meses, o puede pagar también con transferencia bancaria. Esa es la propuesta de valor. Sí, o sea, por un lado, digamos, nosotros con, digamos, tiene su plan digamos, de intereses o de, de, de penalidad de multa por el caso de no pague y por otro lado nosotros tanto en Argentina como en Chile estamos conectados con, con los sistemas de buro y con los eh, sistemas de scoring y con el banco central entonces de alguna forma reportamos esa transacción y con eso sumado a un sistema de cobranzas muy táctico, un poco estratégico pero sobre todo muy táctico, no, no, no, no, hay, no mandamos matones a la casa a nadie pero muy táctico eh, logramos tener buenas tasas de cobrabilidad y, y el usuario digamos también entiende de que nosotros eh, cuando le permitió comprar un, no sé, por ejemplo un colchón o una remera o unos zapatos sabe que si paga ese colchón después puede comprar un celular, después puede comprar una moto después puede, pues se puede seguir comprando digamos o sea, en, entiende cómo funciona el sistema y entiende que mientras mejor pague más monto le vamos a otorgar eh, hoy somos 40 personas, eh, dividido en un equipo de producto, eh, un equipo de riesgo, riesgo y finanzas, digamos que es muy importante digamos, estar midiendo constantemente eh, los resultados eh, del negocio financiero en sí y después tenemos del área comercial dividido en dos partes, un área de marketing que es básicamente adquirir nuevos usuarios y por el otro lado un área de, de sales, de, de merchant acquisition, digamos de conseguir más comercios para que ofrezcan nuestro, nuestro producto. Y después atención al, cliente, atención al cliente y cobranzas. Atención al cliente y cobranzas. Esas son las áreas. Quizás las dos más importantes es la parte de riesgos, que es hacer el análisis correcto de cada uno de los usuarios, las tasas de interés que que cobrarle. Y la otra área central es conseguir la mayor cantidad de comercios posibles. En definitiva termina siendo un negocio B2B2C, porque nuestros usuarios principalmente vienen de ver la solución WebON en nuestros comercios, digamos, eh, sin, por ejemplo, voy a hablar de pedidos ya, por ejemplo, en definitiva para un restaurante pedidos ya es como un mal necesario, digamos, o sea, lo, lo tienen que tener porque es forma de esa forma venden más, pero preferirían no pagar eso. En nuestro caso no nos ven como un mal necesario, sino como los comercios entienden que agregando esta nueva solución, acceden a un público nuevo, entonces están dispuestos a promocionar nuestra solución a sus a sus usuarios nuevos o viejos y con eso vender más, entonces de esa forma es un negocio B2B2C y poder conseguir la mayor cantidad de comercios posibles es quizás lo más importante. Sacando el feed de la cultura digamos como que lo tenemos como bien determinado, lo primero, si tuviese que decir una sola cosa es coachability, o sea esa capacidad digamos para recibir feedback y mejorar en base al feedback que va teniendo, o sea, eso creo que es lo, lo principal. Y después trato de que tenga osadía, hay un concepto de Israel que se llama chutzpah, eh, que es una mezcla entre caradurez y osadía, que me gusta que, la, que las personas tengan, y dentro del, del feed cultural, eh, o sea, sí, o sea, que, que sean buenas personas a su suma, eh, pero sobre todo que, que eso, que pueden recibir feedback y crecer desde, desde, desde esas ganas de aprender, digamos. Eso sería como que ganas, ganas de aprender y ganas de crecer. Eh, al principio, yo hace 10 años que, que hago emprendimientos y mucha gente me, me ayudó, inclusive Diego Noriega y muchísima gente me ayudó y no sé, no, no quiero leer nada, pero Luciano Icora es vicepresidente de Endeavor y Luciano lo único que me pedía es como que yo jugara después cuando, cuando me tocara, digamos. Eh, entonces sí, trato de ayudar a, a cualquiera, eh, porque además creo como en un karma que me genera positivo, pero no, no importa. Eh, pero cuando ayudo, digamos, es más fácil, también me sirve porque es más fácil ver los errores o el, la falta de foco en el otro que en uno propio, digamos. Entonces, siempre termino causando lo mismo de decir, ¿por qué no puedo ser como mi auto-coach y, y darme cuenta de mis propios errores tan fácil como lo veo el otro, digamos? Eh, pero creo que es el foco, digamos, o sea, de, de, sobre todo al principio, es muy fácil tener ideas y decir, bueno, pero voy a hacer esto y puedo hacer lo otro y le puedo agregar esta funcionalidad y puedo ir para lo otro. Es muy fácil perderse. Es importante perderse un poco, es importante iterar y probar, pero decir, bueno, yo, yo estoy yendo para allá. Y cuando estoy para allá, ahora sí voy a empezar a escalar y no me voy a eh, dispersar más.